Una invitación para un baby shower. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡La profecía! ¡La profecía, la profecía era cierta! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Si ese niño nace! ¡Yo! ¡Ni pensarlo! ¡No! ¡Necesito desaparecerlo! ¡Necesito ideas! ¿Dónde están mis hijos? ¡Demonios, Valer! luz, ¡Luzbelina! ¡Cerillo, hey, vengan acá, demonios! <risa> ¡Imbécil! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Pues, aquí, es que... ¿Qué hace frío Dije, <risa> ¿qué que haces tú, allá abajo? ¡Levántate! ¡Rápido! Estaba soñando que era un tronco Y que un buey se tropezando palabras! <risa> <¿Qué? ¿Qué? risa> <risa> ¡Mira, me tumbaste los cuernos! ay, ay! ay. ¿Y tu hermana dónde está? ¿Lo has visto? No sé, has de a estar pisteando con los compas ¡Luzmelina! <risa> ¿Qué ¡Ay, ¡Qué, ¿Qué, ¡Qué susto! ¿Qué susto? <risa> Lota, palota, la silla! ¿Dónde estabas? Pues, andaron en una fiesta perdiendo. ¡Basta! ¡Eh! ¡No poné, no poné! ¡El aire! Va con el... <risa> ¡Ya! ¡Estoy harto de sus estupideces! ¡Los colgaré en las colas! ¡Y les daré palos a los dos! Pues ya dinos para qué somos buenos. Sí, dinos para qué somos malos. ¿Saben qué va a pasar esta misma noche? Sí, va voy a estar en contacto en el... No! Va a verme en la parroquia. No! No puede ser, no! Esa noche nacerá el hijo de Dios. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y necesitamos impedir que eso suceda. De lo contrario estaremos perdidos. Así que para eso los mandé llamar. Díganme, danme ideas. ¡Vamos, vamos! Yo, yo, yo. ¿Qué? No, nada. Ya sé. ¿Qué tal si congelamos a María y atacamos a todos los no, no! ¡No va a funcionar! Van a estar muy protegidos. Seguro todo el pueblo de Nazaret va a estar cubierto de esos ángeles mugrosos. Yo, yo sé, yo sé. ¿Qué tal? Qué? Con mis encantos aunque okay, José se pare de María Ya si María no te va a tener opción Y la van a pedir ¿Qué? ¡No! ¡Estás muy fea! va a <risa> ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¡Son ¿Qué? unos tontos! ¡No puede ser! Y a propósito de tontos ¿Dónde está su hermano? ¡Cerillo! Yo! ¡Cerillo! Yo! ¿Dónde estabas en centro del mal? Estaba en el cielo ¡Tragador! ¡No, no, ¡Atrápenlo! No, no, lo que pasa es que estaba robando algo ¡Ah! ¿Con qué andas de político, eh? <risa> <risa> eh eso es tan importante que Es algo muy importante, pues lo tenías muy escondido. A ver, ¿lo puedo ver? No, para acá. ¿Cómo que no? ¡Atrápenlo! ¡Atrápelo! atrápelo Ay, ¡Me lo a... a Así me gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! no! Ya sé que ella! ¡Ah! qué es, ya. ¿Qué? ¿Mueres Santa, Santa. ¡Ah, mis ojos! ¿Qué son los regalos de Santa? ¡Ah, mis ojos! No, no, no, no, no. Ya sé que es lo que me temía. ¡Ah! ¡Dios! Y digo, digo, ¡Diablo! Estos son los sueños y la bondad de los seres humanos y está en mi poder no puedo evitar que el mocoso de Dios nazca ni modo pero sí puedo hacer que pase ese desapercibido y que nadie lo pela al plebe vaya pues de nosotros de nosotros nos tenemos que encargar de que haya maldad de que haya pereza de que haya lujuria encárguense de envenenar los corazones de las personas vaya pero ya rápido ah ¿qué? ¿y ¿ahora qué? es que no tenemos dinero para el Uber. ¡Ah tenían que ser niños Ven, váyanse en, ¡en la ruta 3! pero ya ¡Ah! ¡Pues suédense por atrás! ¡No más no tapen la barra ahí! <risa> ¡Qué frío hace aquí! ¡Ah! ¿Cómo puede ser que haga tanto frío en el infierno? ¡Ah! ¿Eh, qué? ¡No voy a ir al Hermosillo! ¡Ay, así, señor! ¡Ah! ¿Qué? Lo que piensas, mujer, es que estoy tomando por estar calientito. No creas que soy un alcohólico yo. ¿Eh? Y nosotros aquí, mordiendo ¿no? las de frío. ¡Traje una leña! Ah, sí es cierto, la leña. ¡Mi ¡Está payaso! ¡Aclorio! Ven acá, hijo. Hoy es el momento en que tú te conviertas en un hombre. Qué arreo para qué hay que hacer? Hazte por la maña. ¡Maíllo! Estamos trabajando para que no te vayas a congelar y te cargues las luces. ¡Maíllo no! <risa> ¿Qué tanto escándalo? ¿Sí? Cállense, van a despertar a los borregos ¡Pues Voy a echar agua para que alcance para todo ¡Más agua! Y hasta parece agua con colorante <risa> ¡Buenas vecinas Buenas noches. Para acabar las más gorrones ¡Mijito! Mi por favor! <risa> híjole Pero si la plebe? Tiene mucha razón Estamos muriendo de hambre solamente tenemos estos panes para alimentarnos no se preocupen, ya ven lo que dicen, las penas con pan son menos. Ya pasen el... rojones, digo, tragones, digo, ya, pasen arriba a usted, trapeado no Claro, claro. claro. Gracias, mi hijo. Gracias, hijo. Viejo? no pasa nada vieja luego te hago otro no que no te... ay bien, la no macho entonces me dejaste solo ya te la ¿Sí, pues? si pero me la quitas ¿Vas? Achis, qué... con razón a las ovejas andan tan inquietas, ¿Veas, Shelly no? Sí, <risa> A ver, yo pensé que era porque estaban en celo. Pero sí, o sea, y con él vinieron todos iguales de pegos, pues de repente llegaron así como unos pájaros ninja y me salvaron. Ay, nada. A mí qué me dijo, ya ganan el metido al poco este de este metado. Pero yo sé quién tiene la culpa. ¿Quién es el, el desgraciado de todos ellos? ¿eh? ¡Tú! ¡Tú le pasó ¡Tú fuiste! Uy, no, bomba, a mí nunca me valoran aquí. Ya, mamita, tienes el párrafo anónimo. Estaría mejor en una calle, llévenme ahí. Ay, no, <risa> y esto es todos <risa> los días. Bueno, este, creo que mejor me no se vez de el A ver si cubre la ¡Hola, ¡Son frijoles! <risa> ¡Ah! ¡No <risa> tantas piedras! Bueno, todos modos, tenemos que. ¡Ahora! ¡Buenas noches! ¡Wow! que ¡Eh! ángeles Sí, y les que les muy importante a todos ustedes. Esta noche nacerá será el Hijo de Dios en Belén un pecero. Y su nombre será Manuel. que significa Dios con nosotros. <ríe> El camino a una estrella, la más, la más brillante le llevará Vayan pastores y no se detengan. Ah, esos son los pájaros que me salvaron. Gracias. <risa> <risa> <risa> no se preocupen. Pues recuerden que hay seres malvados que no quieren que, no quieren que se encuentren con alguna persona. Y nosotros nos encargaremos de protegerlos a ustedes. Aunque okay, te tengamos que ir por ellos. ¡Ay, qué ricos se van! ¡Que son frijoles! <risa> <risa> Los que me a estar coñando Conceo Ay me está es mundo sí Ay, yo no creo, me duele mucho en mis rodillas Sí, nosotros tenemos que chambear mañana tenemos que ir a madrugar Por puede Pues, yo voy a piso Pero, ¿qué <risa> mañana? Va a ser mucho frío Y va a haber cena de perdida Yo me voy a dormir, a ver si me quita esta hambre hay una por no sean todos los días. Así que, agarre tus cosas que viajaremos ligeros. ¿Sí? Todavía tenemos el regalo No, nosotros y No, lo van a encontrar. Claro, así tengo el regalo. Ay, ¿cómo puedes hacer eso? Sí. Pásele, pásele güerita, usted nada más dile que, que, le, que le, le tenemos tacos de todo, usted nada más pida, tenemos barbacoa, cabeza, gofe, chicharrón, eh, adobada, maciza, suadero de perro, de gato, de trompo, de yo de güey, sin agraviar a los presentes, usted nada más pida. Ahí me da uno de cada uno para empezar, ahí me da lo mismo, nomás que sin cebolla, yo no y una qué ¿Sí, sí, sí, Oye, no? ¿No, no se preocupe, güero, bueno, esto va por la casa. ¿no? Ah, bueno, no hay díganle a la casa, que muchas gracias. Ahí me da dos cada uno para empezar, pero si se por porque... ah, no, <risa> el lo traigo Ya va, venga, Bien, esta su Es compromiso. original. mira, qué bonito estar 10 años con la misma garganta. Yo con este frío. ¿Qué es eso? Ay, bueno, no te importa. Te, sacar. Bien, te voy a te enseñar esta crema. Ay, que... yo Bueno, esta crema es de extracto de de, de, de de vaca. Que le va a ayudar ¿Qué? Qué <risa> Ay, sí, porque ese marido no deja de tomar y apesta a tomar Cuando va yo, pásale Pásenle, vaquero. ¿Usted quiere para tomar? Para tomar. Perdón. <risa> Tenemos de todos. Tenemos whisky, bacanora, gimador, oso negro, oso blanco, oso polar, agua rana, alcohol del 96 y aguas locas se me van a estar rajando. ahí les tengo unas ultras para la hacer son unas de light porque son de esos que les gusta que le salen en el oído <risa> no, no no no no no bebida No tiene te No No tiene jamaica a se para a separar. No se vaya a separar. No se vaya a separar. No se mira estos son No se vaya a separar. No son vaya a separar. No de No este se No se vaya No del No ¿Que dónde eran los ¿Quiero que música aquí o qué? qué sí, poner algo para bailar, qué sé yo Lo sí, sí, no tenemos de todo: la de norteño, norteños ríos, banda, bandas, tenemos los bandos Que andan sonando, es más tiene, ¿A quién quieres o sea, escuchar? Tenemos a Bad Bunny, Bug Bunny, Baluma tú no sabes nada de música Y aquí, cada quien agarre su pareja Y vamos a ver Cuenta falta de pan, mira. Así. Vente, <risa> <risa> <risa> brindar amor para después Hay que pedir. Vente, ¡Alto, no te lo voy a hacer otra vez y ya ¡Está no, no, no, no, no, bueno gracias, Rhazo, vámonos. ¡No! No, ¡Ey! ¿Sí, Idiota, te ¡Ey! a ¡Ey! a. Hey, ahí. Si la fiesta acaba de empezar. Ay, pa qué vergüenza, ya te cacharon. ¿Dónde es Porque yo ¿Sí no dije nada. No, usted no entiende. Nosotros jamás percobamos. Celebration, más o menos le calculo. Dos tres. El ángel, el macizo, Miguel. How <laughs>